En vivo, querido Jorge. Muy bien, pues, eh, ¿qué tal? ¿Qué tal? Eh, mi nombre es Jorge Orozco, del Centro de Estudios Movimiento Autónomo por la Emancipación y la Educación Comunitaria, MAEC, y junto con Fernando David Culebro por parte del Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en Educación, estaremos hoy moderando esta, este programa, esta transmisión. Eh, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este ciclo denominado Universidad, Conocimiento y Sociedad, que eh, tendrá lugar todos los jueves en este mismo horario. Eh, cabe señalar que este ciclo es resultado del esfuerzo conjunto de distintas organizaciones latinoamericanas, el MAEC de Oaxaca, México, la CEIP Histórica de Argentina y otras voces en educación de Venezuela. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gran gusto saludarles nuevamente por estos medios. El día de hoy tenemos la alegría de contar con la presencia de Maleli Linares Sánchez, quien disertará en torno a la temática colectivizar el pensamiento, herramientas de investigación, acción. Por ello, es para mí muy grato presentar a Maleli Linares Sánchez, quien es periodista, fotógrafa, y licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es doctora y maestra en Estudios Latinoamericanos, especialista en negociación y gestión de conflictos políticos y sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es doctorante en Educación y Comunicación Social por la Universidad de Málaga. Sus principales líneas de investigación son Estado y Sociedad, instituciones, procesos políticos y movimientos sociales en América Latina, procesos de paz como construcción social y la cultura en la formación de identidades. Es docente de asignatura en la UNAM, ha impartido cursos y conferencias en diversos países, forma parte de los grupos de trabajo de investigación CLACSO, Pueblos Indígenas y Procesos auto Autonómicos, Comunicación, Política y Ciudadanía, y de la Red de Comunicación Popular. Un minuto. Ha trabajado en la coordinación, planeación, gestión y ejecución de proyectos sociales en el área de los derechos humanos con poblaciones campesinas e indígenas en México y Colombia. Entre sus publicaciones destacan Radiografía del Movimiento Indígena Colombiano en 2018, De la Gaitana, Juan Tama y Quintín, Lame a la Liberación de la Madre Tierra comunicación para la resistencia social en Colombia y México, estrategia de lucha y organización política autónoma. Cedo nuevamente la palabra a mi estimado compañero Jorge Adelante Amigo. Gracias, gracias, muy amable David. Eh, pues bueno, eh, Malelí, proponemos eh, que la dinámica de esta charla sea la siguiente. Eh, primero, nuestra querida ponente realizará su disertación durante aproximadamente 30 minutos, para luego eh, realizar algunas, eh, algunos comentarios y unas preguntas que nos permitan ampliar y, y desde luego profundizar nuestra temática. Eh, les invitamos a quienes están eh, sumándose a nuestro programa desde YouTube a realizar sus preguntas también para ir retomando también algunas de ellas y poder englobar eh, nuestras cuestiones y de esta manera eh, eh, nuestra ponente nos pueda responder. Así es que adelante, adelante querida María. Bueno, pues muy buenas tardes y antes que nada, muchas gracias por la invitación, estimados Jorge, Fernando y bueno, el compañero Fernando Lázaro, quien también me extendió muy amablemente la invitación y que nos está viendo y escuchando a través del canal de YouTube. Yo voy a compartirles una presentación que he realizado para ustedes en la tarde de hoy. Y bueno, me gustaría saber si ustedes la ven. Sí, muy bien, Mariel. Sí, sí. Bueno, perfecto. Entonces, lo que yo quiero compartirles el día de hoy, eh, digamos, el, el título de, de este encuentro, de este diálogo es Colectivizar el pensamiento, herramientas de investigación, acción. Y quiero partir de dos elementos básicos. Uno es mencionar el lugar de enunciación, es decir, desde, desde donde les estoy hablando hoy en esta ocasión. Y el segundo eh, que tiene que ver con la necesidad y la curiosidad de, de investigación que me fue llevando a ver algunas de estas herramientas de investigación acción y de colectivizar el pensamiento a partir de un estudio de caso o más bien de un acercamiento a una comunidad eh, que les voy a compartir el día de hoy, y que me gustaría que habláramos alrededor de eso. Desde el lugar de enunciación, pues mencionarles ya algo decía el compañero, bueno, yo estudié en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Ciencias Sociales, y ahí ha sido y fue muy importante eh, acercarnos a los diferentes contextos, especialmente a los contextos rurales en Colombia, a las diferentes problemáticas y a partir de eso hubo una gran sensibilización eh, frente a, a lo que pasaba, a lo que pasaba en el país. Entonces, ese es uno del, quiero mencionar que ese es uno de los lugares de denunciación de desde los que me nombro y pues aquí me enuncio desde el conocimiento situado y con eso retomo la postura de, de la autora feminista Dona Haraway. Eh, con conocimiento situado hablo de cómo hay una propuesta epistemológica mediante la cual se produce conocimiento y eh, estamos hablando no solamente de, digamos, de una idea de unidireccionalidad o de verticalidad de la investigación, sino que hay una crítica y hay, una, y hay unas prácticas eh, diferentes a los saberes hegemónicos como parte constituyente y también como parte constitutiva de la investigación. Entonces aquí les comparto una imagen eh, de uno de nuestros referentes de la investigación acción participativa en Colombia, Orlando Falborda, que nos menciona, nuestros sabios no están en Europa con los grandes pensadores políticos que hemos leído en la historia, sino que están aquí, en las selvas, en los ríos, están pescando para sobrevivir y a ellos es que debemos escuchar para lograr lo que soñamos, la utopía. Entonces, eh, ver estos contextos rurales y también regionales de las periferias en, en el país y sensibilizarnos a través de lo que hacíamos en la, en la universidad y también en los distintos espacios fuera de la universidad con compañeras y compañeros, pero desde un ámbito de la comunicación y la educación popular, me llevó a, a plantearme la necesidad y la curiosidad de algunos elementos que les quiero compartir hoy. Uno, que tiene que ver con que la, dentro de la investigación debe existir una reflexión crítica del mundo que habitamos y debemos tener para eso una perspectiva histórica de cómo hemos habitado esos espacios. Entonces acá les comparto también una imagen de otro de los referentes que ha sido muy importante para mí en la formación tanto de la investigación como del acompañamiento a las comunidades y es Alfredo Molano. Este es un fragmento de un libro eh, póstumo de Cartas Antonia en donde se menciona, se tiene miedo de escribir porque se tiene miedo de escuchar, porque se tiene miedo de vivir, quizás por eso son más seguros los conceptos y los prejuicios. Dice Molano, hablando de esta metamorfosis, que no fue fácil desembarazarse del idioma conceptual que me impedía ver y hablar, pero no me cupo duda. Era demasiado lo que me habían contado los colonos. Era muy grande mi compromiso. Opté a conciencia por contar lo que me habían contado, dicho mejor, lo que me habían confiado. Lo escribí en primera persona como si ellos, los colonos, hubieran escrito. Entonces esa yo voy a hablarles de tres digamos de tres ejes o de tres eh, motivaciones o de tres elementos que me causaron esa necesidad y esa curiosidad de acompañamiento una vez ya se las mencionaba que tiene que ver con con esa reflexión crítica del mundo que habitamos el segundo elemento es la toma de conciencia de que la investigación no debe partir de las formas jerárquicas objeto sujeto sino de relaciones horizontales. Eh, bueno, de lo más horizontales, si se quiere, o de lo más dialógicas posibles, eh, acompañamientos dialogantes y en esta perspectiva de horizontalidad, que ustedes, compañeras y compañeros, lo han trabajado tanto desde la pedagogía popular en estos diferentes escenarios, tanto en, en Chiapas, en Oaxaca, y también los compañeros en los bachilleratos populares en Argentina. Entonces, acá hablamos de relaciones horizontales que son mucho más dialógicas entre el acompañante, porque me gusta más referirme al, al concepto de acompañante facilitador o facilitadora, que de investigador o investigadora. Creo que a partir de ahí también eh, creamos se crea un acercamiento o una distancia. Entonces, esto implica una praxis diferente con la forma de entender la investigación, de entender también la academia y de entender y actuar dentro de la escuela, dentro de la academia y dentro de estos espacios de transformación. Y el tercer elemento que quiero mencionar, ese, ese otro factor primordial, es saber que estamos partiendo de que hay una realidad social de opresión. Hay una realidad social de opresión, hay una realidad social de dominación y eso es lo que eh, pretendemos, intentamos cambiar de ese sistema de explotación y de ese sistema de despojo a nuevas maneras de relacionamiento y de organización. Eh, bueno, consideramos además que, o considero, desde este lugar de denunciación de y de esta trayectoria, que hay una crisis terminal y si no hacemos algo eh, como lo han mencionado tantas veces ustedes, o nos lo han mencionado tantas veces también los movimientos subalternos en esa perspectiva histórica, pues no hay una vuelta atrás, eh, son recursos finitos. Entonces, estos son los tres elementos de, que quiero plantear para hablar de cómo colectivizar ese pensamiento y esas herramientas de investigación. Eh, lo que me fue llevando... Bueno, ya digamos un, un primer elemento de acercamiento era el que les mencionaba eh, con, con el contexto y con nuestra propia historia en, en nuestros países, en nuestras geografías, en nuestros diferentes espacios. Y en mi caso me hizo mucho sentido, mucho eco y bueno, también a distintos movimientos sociales en Latinoamérica y también a nivel nacional y global y tomo como un punto de, de ruptura eh, dentro de, de mi proceso investigativo y de la construcción de ese pensamiento colectivo el, el acercamiento a las al pensamiento y, al, y también a las comunidades eh, neozapatistas. Entonces, para quienes nos acompañan a través de, bueno, de este diálogo, eh, en esta tarde, mencionar que los compañeros desde el neozapatismo ahí en Chiapas han posicionado elementos centrales de su resistencia, entre ellos una, una aguda crítica al poder y al sistema partidario. O, otra de las cosas que han hecho ha, ha sido desmitificar el vanguardismo revolucionario y han propuesto nuevas relaciones en torno a la naturaleza y a los vínculos comunitarios que eh, me parecía fundamental recuperar, analizar eh, y también eh, hacer los propios en la vida cotidiana. ¿no? Entonces, en el mandar obedeciendo que tienen los compañeros zapatistas han encontrado una nueva forma de contrapoder popular y de contrapoder subalterno. Entonces, se replantean esas estructuras vigentes eh, es decir, se construyen nuevas formas de tejerse a un territorio con un proyecto integral de organización política, atendiendo a esas 13 demandas que ustedes pueden ver ahí en, en la pantalla por un autogobierno al margen de los partidos políticos. Entonces, a través de esa declaración que, que conocemos como la declaración de la Selva Lacandona, se agregaron además de 11, eh, digamos, de 11 ejes, dos más que fueron cultura e información. Entonces me gustaría partir de, de lo que les mencionaba, me gustaría adicionar que hay un concepto que fue ampliamente desarrollado por Immanuel Wallerstein y es la existencia de que estamos en un sistema mundo moderno y que mediante este concepto lo que Wallerstein nos ha dicho y lo que nos ha planteado es que por un lado están los países periféricos que están presentes en la mayoría del planeta, con estados que son muy débiles, con bajas condiciones de, eh, en las que hay pobreza, en las que hay explotación, eh, pero siguen siendo países capitalistas y están subordinados a las semiperiferias o a los países del centro de poder. En segundo lugar están los países de la semiperiferia que tienen desarrollos intermedios Mientras que los países centrales pues tienen un fuerte eh, poder y un estado hegemónico. Entonces hay un alto nivel de concentración de la riqueza, altas tecnologías avanzadas, se fortalecen sus economías y nos han, eh, que nos han llevado a lo que les menciono, que es esa actual crisis civilizatoria que se expresa en al menos cinco grandes esferas. Tenemos una crisis en, en el ámbito financiero, en el ámbito energético, en la pobreza, eh, a nivel mundial y, en, y también en los patrones de conocimiento, por eso es tan importante que existan este tipo de espacios como el que se convoca la tarde de hoy, en donde se pluraliza y se colectiviza el conocimiento y también hay una crisis en, desde la perspectiva ambiental, ¿no? que, que sabemos que eh, realmente puede ser irreversible. Esto, estas imágenes que ven en pantalla son los siete principios de los pueblos eh, zapatistas, en los que nos mencionan algunos elementos que nos invitan a vivir de una manera diferente, alternativa. Eh, una de ellas tiene que ver con representar, no suplantar, con construir, no destruir, con obedecer y no mandar, con proponer y no imponer, y eh, también con, con vencer y no vencer, y bueno, el séptimo que es subir, es bajar y no subir. Entonces estos son eh, los siete principios de los pueblos, y teniendo bueno, eh, en cuenta ese esquema, sabemos entonces que para, esa, para que esa economía mundo funciona, funcione, eh, recurre a diversas estrategias y diversas formas de explotación, que podríamos nombrar, por ejemplo, al desarrollo de los megaproyectos. Si, si hiciéramos un, digamos, un, la pregunta de qué megaproyectos están a nuestro alrededor, en los lugares donde nos estamos situando en la tarde de hoy, creo que encontraría, encontraríamos un gran mapa. Y eh, en esa línea pues es un modelo neo y de acumulación donde lo que pasa es que se trastocan y se despojan pues, las formas de producción y de reproducción de los distintos movimientos subalternos, es decir, de los movimientos campesinos, de los movimientos indígenas, ya se llamen pues, eh, movimientos populares urbanos, o, eh, y con esto pues, se han producido nuevas asimetrías y, por supuesto, nuevos conflictos eh, sociales. En el Cauca los compañeros desde su sabiduría popular y desde su conocimiento nos hablan de, de las estrategias que tiene el capitalismo para expandirse y nos habla de, de cuatro grandes elementos, uno tiene que ver con las leyes del despojo, el segundo con la propaganda ideológica, el tercero con el, ter, con el terror y la guerra y el cuarto con la cooptación. Y también eh, los compañeros zapatistas en eh, en esa idea de la hidra capitalista y de esas estrategias del capitalismo, nos hablan de que hay cuatro ruedas, cuatro grandes ruedas que sostienen al capitalismo, que para ellos son la explotación, el despojo, el desprecio y la represión. Entonces, algunos más denominan a estas estrategias con el nombre pues, de capitaloceno, y se posiciona como una crítica a la noción que también conocemos como antropoceno porque se considera que estas son acciones humanas que están atravesadas por procesos de colonialismo, de industrialización, de globalización, de racismo y por supuesto también de patriarcado. Sin embargo, bueno, eh, quisiera decir que, que el panorama puede ser mucho más esperanzador a lo que les acabo de mencionar hasta ahora en este escenario de sistema mundo que es un escenario como vemos de despojo también a su vez es un escenario de dominación pero es un escenario también de, de, de luchas, de resistencias y de procesos emancipatorios desde diferentes niveles, desde diferentes dimensiones y por ello quiero compartirles una de las experiencias que acompaño y es la de Cherán, en Michoacán, aquí en México, y del trabajo que venimos realizando con las mujeres de la comunidad. Entonces, en este mapa pueden ubicar en dónde se localiza Cherán. Como pueden ver, es un territorio bastante central. Eh, y, y para ubicarlo, Cherán es uno de los 113 municipios del estado de Michoacán en México. Está ubicado en el corazón montañoso del estado es la región de lo que conocemos o de lo que se conoce más comúnmente como la Meseta Purépecha, y ahí en, en Cherán, que es una cabecera municipal, hay alrededor de 20.000 habitantes, en su mayoría eh, indígenas purépechas, es una región bastante geoestratégica y por ello mismo eh, ha sido tan, tan golpeada por, por el conflicto, por el crimen organizado y por lo que se denominan los talamontes. Gran parte de los habitantes que se desempeñan en diversas labores se relacionan con el campo tradicionalmente, con actividades que son agrope agropecuarias y con la producción sobre todo de la madera, por eso ha sido muy conocido el municipio. Pero desde las primeras décadas del siglo XX, con la construcción maderera de los, de los ferrocarriles en México, ha habido una serie de conflictos transversales como los que, digamos, desencadenaron un, un levantamiento en 2011 en relación con la disputa por el control territorial y de los recursos naturales primordialmente por el bosque. En este mapa quiero mostrarles el mapa de lo que actualmente, que no es, digamos, solamente coyuntural, sino que ha venido acumulándose toda una línea de, de crimen organizado en Michoacán. Eh, este es un territorio de disputa entre distintos grupos delictivos. Y bueno, en 2006 eh, se encontraban ahí Milenio, el cartel de Sinaloa y del Golfo, y se sumó la familia Michoacana en el 2010 y, los caballeros, eh, y los, perdón, los caballeros Templarios. Entonces, lo que se veía hasta el momento, hasta 2010, no era solo una refuncionalización de la economía criminal, sino también la producción de amapola, de marihuana, de metanfetaminas y un corredor comercial de estupefacientes que provenían de Colombia, de Perú hacia Estados Unidos, entonces, bajo esta perspectiva, la ubicación geográfica de Cherán es estratégica, tanto para Michoacán como para el país, como para la región. Entonces, ha, han habido diversos actores, diversos intereses que eh, se han transformado eh, a lo largo del tiempo por las rutas comerciales, por los recursos, específicamente eh, la madera en, en el caso de, de Cherán, eh, con una tala indiscriminada, indiscriminada de madera. Y si hablamos con los comuneros, con las comuneras, nos relatan cómo sacaban hasta 200 camionetas de madera, eh, con madera diariamente. Entonces, al haber ese aumento de las redes de narcotráfico a otros países, y esa ampliación y esa multiplicación de las organizaciones criminales y esas agrupaciones paramilitares y el extractivismo de los recursos naturales, eh, lo, que, lo que sucede... Bueno, y también... En consonancia con los partidos políticos y con las prácticas clientela clientelares y corruptas, eh, se despojaron alrededor de eh, 9000 hectáreas de, eh, de bosque de madera en Michoacán, es decir, alrededor de la tercera parte. Entonces también hubo una seguridad que fue violentada mediante secuestros, mediante amenazas, mediante desapariciones forzadas, asesinatos en contra de los comuneros, que son prácticas que también se llevan a cabo en otros territorios por recursos y también por control geoestratégico de esos territorios y de esos recursos eh, que tienen que ver con este sistema mundo, ¿no? Entonces. Hubo asesinatos contra los comuneros por parte del crimen organizado en complicidad también con la policía y con autoridades municipales y estatales. ¿Qué era lo que se veía ahí? Que el miedo y también la violencia eran formas de hacer política y frente a esos hostigamientos y frente a ese hartazgo, el 15 de abril de 2011, este año ya eh, eh, próximamente en abril, una nueva conmemoración de, de levantamiento, fueron las mujeres las primeras en levantarse eh, y se fueron incorporando las demás, los demás comuneros en un inicio en contra del despojo del bosque, como les cuento, pues es, es un recurso primario para la producción y reproducción de la vida en este espacio, pero más adelante lograron ampliar más sus demandas y exigir que pudieran ser regidos por sus propias formas de gobierno, por eso en, en Cherán se rigen bajo el sistema de usos y costumbres, lograron recuperar sus propias prácticas y hacer también uso estratégico de diversos instrumentos que eh, les ha permitido sostener hasta hoy a ese movimiento eh, indígena tan importante en Latinoamérica. Esta lucha pues, les ha significado el reconocimiento, como les digo, como primer municipio indígena en México en ejercer su libre determinación y de esa manera pues, hubo una reapropiación del territorio con la expulsión del crimen organizado de los talamontes y uno de los grandes males que tenían dividida la comunidad que son los o eran en ese momento los partidos políticos y esas acciones pues fueron trascendiendo en, en una gran lucha que llevan hasta hoy por la defensa del territorio de la autonomía de la autodeterminación de los pueblos indígenas en México han recobrado un sentido comunitario para hacer frente a esa crisis civilizatoria del sistema mundo que mencionaba anteriormente y para tratar de poner freno a la mercantilización del territorio. Entonces, esto a grandes rasgos es lo que es el territorio, lo que sucedió en Cherán, y a partir de, a partir de 2016 empiezo a acompañar el proceso y empezamos a hacer eh, una, junto a varias de las compañeras, de, de Cherán unas cartografías empezamos a utilizar la metodología de cartografías sociales eh, para identificar tanto en el pasado en perspectiva histórica el pasado y el presente las disputas, los distintos actores eh, y también pretendíamos realizar un mapa del futuro para ver cuáles eran sus perspectivas de transformación, de emancipación eh, en el territorio. Entonces, aquí quiero hacer eh, énfasis de que por medio de las cartografías evidenciamos que había una invisibilización existente en el campo de la historiografía de las mujeres purépechas como sujetas políticas, pese a que hay una larga lucha de resistencias en el territorio, incluso eh, con la leyenda de la heréndira en Michoacán, eh, en el territorio purépecha, pero definitivamente veíamos que había una invisibilización de, de toda esta larga lucha de las mujeres como sujetas políticas en el territorio y aquí entonces eh, volveríamos al punto inicial que les mencionaba sobre la necesidad y la curiosidad para preguntarnos si hay esa invisibilización, que eso fue lo que empezamos a preguntarnos cuando detectamos que había esa problemática, si hay esa invisibilización, ¿qué podemos hacer desde la investigación acción? Y es ahí donde empezamos a colectivizar el pensamiento entre todas y todos en la comunidad, redescubriendo, sobre todo todas redescubriendo el saber popular que hay en la comunidad y que tienen las compañeras. Entonces empezamos a potenciar esos saberes que van configurándose en la vida cotidiana y empezamos a hacer uso de otra herramienta investigativa, eh, que, que nos hacía mucho sentido para lo que queríamos indagar y transformar, y son las cartografías cuerpo-territorio. Eh, luego de hacer estas cartografías cuerpo-territorio, eh, vimos que, que requeríamos mayor información, eh, indagar aún más profundamente en la historia y en la perspectiva de género de las mujeres en la comunidad, entonces también Utilizamos las narraciones orales y acudimos también a la construcción de genealogías feministas, a partir de la pregunta de a qué mujer de la comunidad admiran y por qué, y entonces empezamos a darle la importancia a esa reconstrucción de la historia, a través no solamente de la escritura, sino de la utilización de las imágenes, específicamente de la fotografía, extendiendo la palabra también. Eh, recordemos que, en, bueno, para esta comunidad en específico, la palabra es muy importante. La radio ha sido un mecanismo comunicativo bastante importante dentro de la comunidad. Entonces, eh, la, la, la, las narraciones, la recuperación de esas narraciones, pero poder contar también esas narraciones, extenderlas, ha sido muy importante dentro de la comunidad. Esto nos dio la posibilidad de acercarnos a la. Praxis política de las compañeras, a una recuperación sociohistórica de lo que han hecho, eh, a la reconstrucción de los procesos, a la reconstrucción de los legados de las mujeres de la comunidad y cómo eh, hay diversas formas de opresión y de violencia a las que se han enfrentado. Esto fue posible identificarlo justamente a través de estas herramientas investigativas y de la investigación acción participativa. Eh, es decir, hay distintas violencias eh, que, que logramos identificar no solamente desde desde la desde la colonia, sino eh, algunas que le preceden por el entronque patriarcal. Empezamos a y nos dimos cuenta que que nos hacía mucho sentido las propuestas de las compañeras ecofeministas en América Latina y la retomamos también para eh, para identificar las violencias y para buscar también cuáles serían las maneras de resistir a ellas, eh, de seguir tejiéndose a luchas más amplias. Estas eh, preguntas que ven en la pantalla fueron las que hicimos eh, inicialmente en las cartografías que tenían que ver con qué se iba a aprender en ese caso. ¿Qué es, el, qué es lo común de ese territorio, de qué forma los comunes estaban siendo afectados, qué es el territorio, cómo se apropian los distintos actores, cómo está constituido internamente el común y cómo se condiciona la evolución de ese conflicto. Y al frente, pues ven el objetivo de cada una de, de estas. Eh, el territorio, sin duda, es un elemento central eh, dentro de, de la comunidad de las formas de producción y de reproducción de la vida. Entonces, pues, estos son algunos testimonios de las compañeras en, en Cherán de lo que es el territorio y cómo se relaciona con el cuerpo y también con el pensamiento eh, para la comunidad. Esta es la forma en cómo está organizada la comunidad y las fogatas que fue pasar del de espacio privado al espacio público para construir el diálogo y la resistencia en las calles. Eh, estas imágenes que ustedes ven en pantalla hacen parte de una, de una de las exposiciones fotográficas que realizamos que se denominó Cheranquer y el Cantar del Bosque, en donde el protagonista es el bosque pero... Eh, incluimos ahí escenas de, de la vida cotidiana y de las prácticas que llevan a cabo dentro de la comunidad eh, mencionar que dentro de este colectivizar el pensamiento y dentro de estas herramientas de investigación el bosque ha sido un elemento fundamental de, de análisis eh, de análisis en lo que tiene que ver a cómo se apropian de, de este territorio y cómo se han transformado cómo han transformado el territorio y cómo se han transformado a través de él y esto hace parte de, la, bueno, de las metodologías que les mencionaba de identificar a través de las genealogías feministas a qué mujeres de la comunidad admiraban y por qué llegaron distintos testimonios y bueno, varias comuneras y comuneros viven eh, fuera de, de México y nos hacían llegar también las fotografías y los testimonios de a qué mujeres miraban, por qué. Y ahí fuimos y hemos ido recopilando y reconstruyendo la genealogía y la historia de las mujeres en perspectiva histórica en, en Cherán. Y un trabajo sobre todo también que tiene que ver con la memoria. Bueno, yo sé que voy un poco rápido. Eh, es, es un tema que es bastante extenso, pero no quería dejar de compartirlo. Estas son imágenes de, de algunos de los talleres que realizamos sobre cartografías cuerpo-territorio. Eh, desde una mirada intergeneracional participaron niñas jóvenes adultas mayer, mayores y fuimos utilizando estas distintas eh, metodologías investigativas no solamente como les mencionaba al inicio para la realización de digamos desde desde la forma escrita sino que ha sido importante todos estos hallazgos extenderlos a la comunidad, eh, y por eso ha sido importante también el lenguaje comunicativo hipermedial a través de las redes sociales y de una página donde hemos ido compilando este este trabajo tan valioso que vienen haciendo y que venimos haciendo junto a las compañeras y estas imágenes hacen parte justamente de ese de esa recuperación de las genealogías de algunas de las mujeres dentro de la comunidad y de pensarse cómo transmitir lo que están haciendo, eh, lo hicimos a través del de fotobordado en, el año pasado en la conmemoración del de levantamiento. Bueno, ya para ir cerrando, yo quisiera eh, mencionar tres... Grandes aprendizajes que he ido pensando o he ido reflexionando alrededor de este acompañamiento de la comunidad de Cherán y de algunos otros. El primero es que es la propia comunidad la que identifica esas distintas problemáticas que hay allí. Como les mencionaba, eso primero lo hicimos a través de la cartografía social y nos fue llevando a otro tipo de herramientas participativas. Eh, nosotras y nosotros en diálogo con la comunidad somos acompañantes, somos facilitadores que tratamos de buscar alternativas conjuntas a esas problemáticas o sobre todo a esas grandes preguntas, dudas que surgen dentro de las comunidades. Lo segundo es que debemos explorar otras formas y otros métodos de investigación eh, donde involucremos todos los recursos que sean posibles y ojalá que, eh, que nos alimenten eh, la creatividad. Aquí considero que la realidad no debe ajustarse a los métodos y las propias comunidades tienen una gran riqueza y saber en ellas. En este caso, pues hicimos uso y, y nos fue muy útil... Todas las narraciones orales y la historia oral dentro de la comunidad y también eh, algunas de las fotografías de las mujeres de la comunidad para acompañar estas, estas narrativas. ¿no? Y un tercer ah, gran aprendizaje es cómo eh, como acompañantes pues no somos neutrales ni, ni distantes a esos escenarios. Eh, no somos distantes a los escenarios que acompañamos, entonces nuestro propósito es conocer y actuar conjuntamente para transformar esa realidad de dominación y opresión en la que estamos. Entonces, repito, no somos neutrales ni, ni distantes a esos escenarios y ese es un gran aprendizaje, pero mencionaría uno más y hay que ser muy respetuosos, por supuesto, con las comunidades, con lo que eh, nos comprometemos con ellas y, y y sobre todo mencionar que que si hay prácticas de despojo y de devastación y de expropiación eh, en el ámbito de los recursos ambientales también en el ámbito de, de la de los conocimientos dentro de las comunidades hay prácticas de extractivismo de digamos de los saberes de las comunidades, y que, por supuesto, estas son eh, prácticas nefastas que, que van cerrando las puertas a, a personas, investigadores, que quizás quieran realmente hacer un trabajo de investigación militante dentro de las comunidades. Y aquí estas son tres preguntas para cerrar. ¿Cómo seguir construyendo metodologías participativas? Eh, tenemos a la mano algunas, pero eso no quiere decir que no podamos ir construyendo otras. ¿Cómo identificar cuáles son las más adecuadas para trabajar con las comunidades? Aquí a qué manera, ejemplo, les decía cómo fuimos identificando las que más nos hacían sentido y nos servían para hacer un mejor acompañamiento y qué significa la investigación militante. Nuevamente, mencionar eh, que no somos neutros a esos escenarios y eh, volver al inicio que les decía sobre el conocimiento situado. Entonces, bueno, esta es la bibliografía sugerida y lo dejaría por ahí. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a ti, querida Maleli, por todo lo que el día de hoy nos has estado compartiendo y, y que, pues, de alguna manera, pues también coloca luces en este caminar de la educación popular, de las pedagogías críticas. Eh, nos llama la atención de sobremanera, eh, todo lo que el día de hoy nos has compartido, eh, sobre todo esa posibilidad que la investigación-acción ha brindado para la visibilización de, de diversas opresiones, y también principalmente que a través de ella se ha posibilitado la, la transformación social, eh, sobre todo con base en la, en la concientización y en esas relaciones horizontales que tú mencionaste al principio. ¿no? Eh, asimismo, nos pareció impresionante la, la herramienta de la cartografía social, en eh, cómo ésta eh, puede apoyar en la reconstrucción de, de la historia, y cómo también esta se usó, eh, eh, cómo se usaron las fotografías en ella, y cómo han permitido o facilitado este, este proceso, y que, Propiamente en tu en tu reseña este, curricular, pues encontrábamos también esa esa afinidad con la con la fotografía, ¿no? Y que creo que a, a, en gran medida también esto ha servido. Eh, eh, otra cuestión impresionante es esto de que tú mencionas que pues es es un proceso es un proceso que no está acabado, sino es un proceso que de alguna manera está abierto está abierto para la posibilidad de, de de que se sigan sumando nuevas metodologías, y, y pues en, con base en eso cerrabas con una de las preguntas, ¿no? De que cómo seguir construyendo metodologías participativas. Y esta, ese, ese principio de inacabamiento, diríamos así, que también lo encontramos en Freire, de que pues estamos en, un constante, eh, en una constante reconstrucción, en una constante transformación donde no todo está dicho, donde no todo está ya determinado, y que nos salimos de esos, precisamente de esos eh, eh, esquemas eh, que son rígidos y que, y que pareciera ser que pues, ya no se les pudiera agregar nada, ¿no? Entonces, eh, pues todo esto que nos cuentas desde, eh, desde propiamente desde, desde lo, los movimientos zapatistas, lo que sucede en Colombia y esto impresionante de Cherán, que también nos pudiste compartir el día de hoy, pues nos sirve, nos dan luces para seguir pensando estos procesos que estamos impulsando también nosotros, y pues muchísimas gracias Marily, le doy la palabra a nuestro compañero Jorge, para que pueda este, también sumar en este espacio que ya viene de, de cuestiones de preguntas y también del enlace con quienes nos están viendo en YouTube. Sí, gracias, este, David. Así es, este, malili pues sí, eh, agradecer tu participación, eh, eh, reconocer o recalcar, eh, más bien dicho, eh, algunas ideas importantísimas que has vertido desde el inicio, ¿no? En, en el sentido de cómo hay, eh, está esa gran problemática en América Latina en, el, eh, en la idea de, de tener que subsumirse, digamos, a los conceptos preexistentes. Y de esa manera, eh, como venía en la cita ahí, ¿no? Este, eh, sentir hasta un compromiso, ¿no? De, de convertirse en el colono, ¿no? Y, y asumir esa primera persona que no soy yo, ¿no? Para este, poder reproducir ese mundo y esa vida. Y entonces, ¿cómo revertir esa situación, eh, y cómo generar esos procesos de transformación, y bueno, una experiencia, eh, o, o más bien dicho, todas estas experiencias que nos has narrado, pues han sido muy importantes y muy interesantes, eh, porque además, entiendo yo, parten desde eh, tu calidad como investigadora de una universidad. Y, y es ahí donde eh, este, creo yo que vendría un punto de partida muy interesante eh, respecto a los cuestionamientos o a las preguntas o a las dudas, eh, no sin antes eh, agradecer a, a, eh, antes de, de las preguntas a toda la gente que este, nos está viendo en el canal de YouTube eh, de Oaxaca, México, Buenos Aires, Colombia, Bolivia, Venezuela, eh, en fin, de diferentes lugares de nuestra América, y agradecerles, por supuesto, sus comentarios, ¿no? Eh, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, eh, realícenla. En este caso, su servidor y mi compañero Fernando David, pues empezaríamos haciendo eh, algunas, ¿no? Eh, si gustas, Maleli, para que podamos eh, iniciar, o más bien dicho, continuar con la segunda, con, eh, iniciar con la segunda parte y continuar con nuestra charla. Eh, comienzo yo, si les parece. Eh, ya... Diría, bueno, si a partir de esta última idea que, que acabé de referirte eh, respecto a que tú como investigadora de una universidad, eh, con todos esos conocimientos y con esas metodologías que vas también creando y vas implementando y vas adecuando, eh, llegas y, y haces una investigación participativa. En ese sentido, eh, ¿qué es lo que sucede con las universidades? Es decir... Esto que haces tú realmente eh, eh, ocurre en la mayor parte de las universidades. Las universidades eh, realmente se están dedicando a la, eh, al intento de transformación social de nuestros países latinoamericanos, eh, entendido desde luego los investigadores como tú decías en un principio, como acompañantes, ¿no? No como investigadores eh, ex, eh, ajenos, no como investigadores que solamente van eh, por una situación de eh, ambición epistemológica, si lo podemos de llamar de esa manera, sino eh, incluso hasta con militancia como tú misma lo mencionaste al final entonces eh, ¿cómo se debe implementar este proceso? Eh, ¿qué es lo que está pasando con las universidades? ¿y qué es lo que tú puedes aportar en ese sentido eh, eh, de, de cómo poder implementar estos procesos eh, para poder avanzar en la investigación acción participativa ya sea directamente en una comunidad en un municipio eh, eh, con los comuneros con la gente eh, o con alguna alianza, con alguna organización, o, o en el caso de los otros, los docentes, que nos interesa mucho, por supuesto, en las escuelas, no en las escuelas de las comunidades, cómo poder generar ese enlace, este, universidad, comunidad, eh, y entidades, organizaciones, escuelas, etcétera, etcétera. Y Fernando, adelante con tu pregunta. Gracias, querido eh, Jorge. Eh, si te parece entonces, Maleli, no sé si, si gustas contestar a Jorge o, o hago este, igual ya mi, mi pregunta. ¿Cómo prefieres? Fernando, si gustas me puedes hacer tu pregunta y, y ah, perfecto. las vamos hilando. Claro, claro. Mira, yo me quedé enganchado en, en, en una frase que, que tú dijiste y que, y que más que todo quisiera tender un puente para que pudieras seguir caminando por ahí y siguieras siguieras contándonos acerca de ello. Eh, esta frase que tú dijiste es donde el miedo y también la violencia son o eran formas de hacer política. Este, ¿Cómo? ¿Cómo el miedo y esa violencia eran formas de hacer política? Quizás este, en ese sentido me gustaría seguirte escuchando y por ahí es que te este, doy mi pregunta. Bueno, pues muchas gracias a los dos por las preguntas y por generar este diálogo que nuevamente, como les mencionaba, me hace mucho sentido que podamos tener estos espacios de diálogo colectivo para seguir pensando la educación como una construcción de conocimiento popular y de transformación social. ¿no? Entonces, frente a la pregunta que me hacías, Jorge, eh, digamos que que cuando les mencionaba en un inicio desde mi lugar de enunciación, eh, realmente en la universidad pública, digamos, la genera, de la generación que yo vengo, eh, en Colombia, y podría decir de, digamos, de, si en general de mi, de mi generación, generaciones precedentes, y esperaría que todavía lo sea así, eh, estábamos muy vinculados con los procesos sociales. Y eh, yo creo también con la investigación la acción participativa y con esta idea de que hay, una, hay un mundo que está mal y que sí debemos transformar. Entonces, los espacios de diálogo dentro de la universidad fueron muy importantes y la vinculación con esos espacios Fuera también. No solamente a mí me impactaron mucho los espacios urbanos, perdón, eh, rurales que acompañé, pero también acompañamos procesos eh, urbanos en, en Colombia y ha sido muy importante eh, todo, de, to, digamos, todo ese camino eh, de las universidades, lo hablo desde mi campo, desde mi lugar de enunciación, que es el, el caso de Colombia, ¿no? Pero sin duda hay, un, hay un, una mercantilización de la educación en Latinoamérica y en el mundo que lo que ha hecho es ir desmantelando el pensamiento crítico y sobre todo un, un, la solidaridad, el pensar en el otro, en la otra y desafortunadamente lo que vemos no solamente en México sino en las universidades a nivel, podría decir a nivel mundial es un sistema, y así lo, lo tienen dentro de sus programas, un sistema de competencias, ¿no? Eh, de ser el mejor frente al otro, de no me importa lo que hago, pero voy a pasar por encima del otro, y no de la solidaridad. Entonces yo creo que esos espacios que se construyeron dentro de la universidad, el pensarse, ser solidarias, solidarias con el otro, con las compañeras, con los compañeros, en las diferentes acciones, digamos, desde las propias obras comunitarias, porque muchos no tenían, eh, no habían comido, entonces había un proceso de solidaridad. Creo que es muy necesario de, de rescatar y siento que desafortunadamente ese no es un elemento central que exista en este momento en las universidades. El trabajar con los procesos sociales, siempre de la transformación social, no creo que sea en estos momentos un objetivo central dentro de, por lo menos de la mayoría de universidades y lo hemos visto a propósito de lo que pasó en 2011 eh, con, con los movimientos estudiantiles, con lo que fue la MAN en Colombia, con lo que pasó también en Chile y con lo que han sido los diferentes movimientos estudiantiles que exigen una desmercantilización de la educación, pero también incluso un acceso a ella, ¿no? porque termina y, lo, y sigue siendo eh, en muchos espacios un privilegio el poder acceder a ella. Eh, entonces, el hablar de, de una educación crítica, siento que desafortunadamente a, eh, es difícil, eh, por eso celebro los distintos espacios donde todavía es posible serlo, y también eh, con esa idea de mercantilización y de neoliberalización de la educación, hay un desmantelamiento de ese pensamiento crítico eh, a nivel, digamos, a nivel global de, del sistema educativo. Entonces, cada vez más desmantelados los movimientos estudiantiles eh, y, y bueno incluso la libertad de, de cátedra, ¿no? Porque hay una criminalización o una estigmatización del pensamiento crítico, de señalamientos eh, que conllevan a no solo estereotipación, porque, pues, digamos, lo contaré nuevamente desde el caso personal, había una estereotipación de quienes estudiábamos en la universidad pública, eh, asociado con los movimientos insurgentes, ¿no? Eh, Pensar diferente, ¿no? Pensar diferente y pensar solidariamente. Entonces, creo que es una tarea difícil pero no imposible de hacer. Eh, simplemente como pensando en que sí hay que cambiar y que sí hay que transformar esta realidad en la que estamos, porque este es un modelo que ya está agotado, que hay una crisis civilizatoria y que este modelo ya definitivamente no da más. Y qué mejor espacio para construir alternativas que hacerlo desde las universidades, pero vinculándolo con las universidades eh, y desde su universalidad, que, que, que no haya una desvinculación de, es, de esos espacios que parecen, eh, digamos, tan verticales y del conocimiento popular. Entonces, eso sería mi... Mi respuesta, a Jorge, y para Fernando, sobre el miedo y la violencia. ese eh, o fue un aprendizaje de las compañeras y de los compañeros de, de Cheral, que mencionaba que tuvieron miedo. O sea, como su primer aprendizaje fue tuvimos miedo, pero no nos quedamos quietos, sino ante ese miedo lo que hicimos fue actuar. Y esas formas de hacer política, a lo que me refería, que digamos no pude abundar en ello, el, del miedo y la violencia, es que eh, había lo que se denomina el derecho de piso. Ya no podían transitar en sus territorios, ya no podían estar fuera en sus calles ni habitar los espacios que cotidianamente transitaban como su plaza comunitaria o el Ojo de Agua y demás, porque había el derecho de piso que les menciono, pero también eh, personas armadas por todo el territorio que les impedían nuevamente, habitar estos espacios con tranquilidad, entonces se impone una política del miedo y de la violencia eh, que reconfigura esas formas de habitar esos espacios, pero ese miedo fue un potencializador justamente para levantarse y construir otras formas de hacer política como las hacen hasta ahora y lograr sacar a los partidos políticos y tener otras formas de organización que perduran y hasta ahora y esperamos, esperamos, esperemos que perduren por mucho tiempo más. Muy bien, pues eh, de verdad, de verdad te agradecemos mucho, Maleli, por, por eh, tu intervención, eh, por esta, esta manera en la que eh, contribuyes a, a generar eh, conocimiento e inquietudes, eh, esos nuevos escenarios de discusión, eh, para este tema eh, que nos compromete, como dice una de nuestras este, eh, queridos participantes que están en, en YouTube, eh, por aquí a ver si la localizo, Lourdes, eh, desde Venezuela. no Adelante con este tema que nos compromete, nos dice, no y, y bueno, eh, desde luego que sí, este tema de la investigación-acción, al menos quienes eh, nos dedicamos a, a la escuela o quienes se dedican a la investigación, este, pues es algo que tiene que estar eh, eh, bien, bien determinado ¿no? eh, y eh, bien cimentado. Así es que eh, muchísimas gracias, de verdad, por todo esto que, que nos has mencionado. Eh, Fernando David, adelante. Sí, pues bueno, me sumo a tu, a tu agradecimiento, querido Jorge. Muchas gracias, querida Amaleli. Eh, siempre ha sido apasionante el, el, el estudiar, el leer sobre sobre la investigación acción participante, pero o participativa, pero qué, qué más profundo eh, el interés se genera cuando cuando cuando lo escuchamos de alguien que lo está viviendo, ¿no? Cuando lo escuchamos de alguien que que está siendo parte de, que está generando transformaciones, que está viviendo esa horizontalidad en las relaciones y también aprendiendo junto a, a, a las personas con, la que, con las que se encuentra. Eh, de verdad te agradecemos, Maleli, por todo lo que el día de hoy nos has compartido, y también agradecemos a toda la gente que nos siguió por YouTube. Les recordamos que la, el próximo martes continuaremos con nuestro ciclo eh, de diálogos alternativas educativas, con la presencia del maestro Grumercindo, Grumercindo Ordóñez, ...abordando el tema de aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Y también, los y las esperamos el próximo jueves, con un nuevo encuentro en este ciclo... ...con la presencia del licenciado Francisco Merino García y el doctor Emilio Beltrán Díaz... ...con el tema La Universidad Comunal ante la crisis de, la, de, de esta civilización. Pues muchísimas gracias, Maleli, muchísimas gracias a todos y a, por su amable atención... Y su amable compañía. Gracias, Jorge. ustedes muchísimas gracias y nos seguimos encontrando. Hasta la próxima. Hasta Un abrazo. Luego.